Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acudir a, a esta rueda de prensa, que ya sabéis que la razón de ser eh, viene de esa Junta de Portavoces que habíamos convocado desde el último desde el último Pleno para tratar esa comisión de investigación acordada por mayoría plenaria, que analizara si, si había alguna irregularidad o no en la licencia de, de demolición de uno de esos kioscos adjudicados a las empresas del señor Forcen, empresas que ya sabéis que se adjudicaron siete kioscos en zonas emblemáticas de la ciudad, cinco de los cuales en el Parque José Antonio Labordeta de los seis existentes. Bueno, eh, la Junta de Portavoces, decir que ha sido decepcionante un diálogo de sordos y que eso nos ha llevado a tomar la decisión el Grupo Municipal de Zaragoza en Común de exigir la comparecencia del alcalde en el próximo pleno de la ciudad. No solo la comparecencia, sino también hemos pedido que se nos remita también el expediente de esta moción. Por resumir los, los temas tratados, pues ya sabéis que, que hubo una moción en el mes de septiembre que se acordaba la creación de una comisión de investigación. Estas comisiones de investigación acordadas en pleno, tienen que ser objeto de impulso por el gobierno que, tiene, que se ve obligado a abrir un, un expediente someterlo a instrucción y plantear lo que proceda ¿no? bien, pues lejos lejos de esto lo que, hemos, lo que hemos visto es que el pleno municipal eh, cinco meses después o sea, desde septiembre a, hasta el mes de marzo de febrero eh, nos hemos encontrado con que entre medias, el señor secretario había sido pedido un informe al secretario del Pleno. El secretario del Pleno decía que este acuerdo tenía que ser completado formalmente con una serie de requisitos que aludía a la creación, composición de la, de la Comisión de Investigación, etcétera, Es decir, que había que cumplimentar una serie de requisitos y que todo eso se tenía que hacer en un, en un nuevo Pleno. Pues bien, ese informe del secretario pedido por Vox y al que nosotros no tenemos conocimiento hasta tres meses después, digo esto de tres meses después porque de alguna forma se nos achaca a nosotros, es como si hubiera habido un retraso malintencionado por nuestra parte, cuando ha sido la propia inacción del Gobierno la que ha motivado todo este transcurso de, de estos meses sin hacer nada, pues hemos visto que esta, en esta segunda moción que presentamos para que se cumplimenten esos requisitos formales que exigía el señor secretario, vemos que es utilizada por Vox para cambiar su sentido de voto y para cargarse la constitución de esta Comisión de Investigación. Esto nos lleva a nosotros a, bueno, a conclusiones más que evidentes. ¿no? De alguna forma, la mayoría de gobierno ha impedido o ha obstaculizado el cumplimiento de un acuerdo plenario del mes de septiembre en el que se hablaba de una Comisión de Investigación sobre las relaciones del alcalde con el señor Forcén en relación con este, esta demolición de un kiosco en el Parque José Antonio La Bordeta. Esto, a larga supone una manipulación del pleno municipal por las mayorías de gobierno de todo punto inaceptable. Ya sabéis que, que por parte de la Dirección General de la, del Gobierno de Aragón, este tema está siendo objeto de... bueno, o sea, ha sido judicializado y que el jugador contencioso administrativo número 5 pidió una serie de información al Ayuntamiento, le fue remitida, pero volvió a pedir una ampliación de esa información. Y sobre esa ampliación de información, el, el expediente judicial sigue abierto y se sigue investigando por parte del juzgado contencioso número 5. Es decir, que que de alguna forma yo creo que la comparecencia del alcalde en este tema está más que justificada y también eh, estamos a la espera de lo que resulte de la investigación por parte del juego contencioso número 5, porque sabemos que estaba plagado de irregularidades este expediente. Bueno, en definitiva eso era lo que os queríamos transmitir y estoy un poco a las preguntas que queráis formular. Sí, pues de acuerdo, pues muchas gracias.